Ok, ¿cómo llegamos aquí? Por el camino correcto. Anime desde un punto de vista distinto todos los sábados a las 8 de la mañana. ¡Epa! Superar dificultades o estorbos obrando contra ellos. Eso es vencer. Razón del esfuerzo en muchas ocasiones. El tiro ganador que se recuerda mientras los nervios se despiden y la victoria saluda. Una compañera muy difícil de ver aunque sabemos dónde se encuentra. Ubicada al final de un camino donde solo uno puede llegar, mientras más sea su importancia, vencer pasa de ser una opción a un deber. Compromiso que los buenos maestros transmiten a sus alumnos, pero hoy, señores, tienen un orden distinto y afectan al producto. Este lugar cerrado es el inicio, y este balón, más que un deber, es la razón de muchas cosas. Hoy, un maestro dará una lección a un engreído que tiene el compromiso del tiro ganador tiene el difícil e importante compromiso de vencer así que relájense acomódense pero no se duerman porque hoy serán testigos de un relato fundamental prestigioso pero sobre todo increíble Kojiro presenta a Anamichi Sakuragi el alumno que venció al maestro Isla Honshu, Japón entre tantas personas nuestro relato dará comienzo en una habitación de esta vasta isla Lugar donde apreciaremos una charla entre hermanos bastante importante La joven le cuenta a su hermano mayor de un chico bastante hábil Mide un metro setenta y encima de esto intentó hacer un donqueo A pesar de no lograr la canasta, saltó con una potencia increíble Es un novato muy talentoso Su hermano mayor pregunta si tiene mucha tenacidad A lo que ella responde que sí El futuro le sonríe al novato y el presente sonríe al equipo. El hermano le informa que el equipo escolar tiene un nuevo jugador, Kaede Rukawa. Chico experimentado y querido por todas las chicas de la escuela, incluyendo a la hermana menor de Takenori Akagi, capitán del equipo escolar, Shuoku. Un año prometedor. Haruko lo confirma y asegura que este año ganarán el campeonato nacional. El capitán está listo. Rukawa está en el equipo. Todos entrenan y Akagi se prepara para conocer en los días venideros a aquel chico talentoso de mucha tenacidad. Aunque el destino tiene la última palabra. Dos días después, Haruko busca a Sakuragi. Y así lo encuentra. Ahí recuerda todo lo que sus amigas decían de él. Es un joven peligroso. Cosa que la hace ir para confrontarlo. La decepcionó. Abusó de su confianza. Golpeó a Kaede Rukawa O al menos eso piensa ella Viajemos al pasado Una puerta se abre Cuatro personas en el suelo Uno de pie, aunque lastimado Eso fue lo que pasó Rukawa fue lastimado por otras personas Antes de que Anamichi y sus amigos llegaran al sitio Aunque la cosa se complicaría El malherido aprovecha la ignorancia de Haruko para humillarla Y aquí ya fue Lo único asombroso de esto fue que la chica terminara insultando al que la defendió. El corazón de Sakuragi está roto. Porque así como Haruko ama a Arukawa, él ama a Haruko. Pero a ella le gustan los basquetbolistas. No hay amigo que consuele a un corazón desilusionado. Pero esto no será lo único que se rompa. Hoy también le falta nariz gracias a una pelota de basquetbol. Ese deporte que tanto ama. Llevaron todos ¿O no? Bueno, los dos practicantes no están solos Akagi comienza a castigar a sus alumnos Por perder el tiempo fuera de la práctica Hanamichi, es caso aparte Y se lo hace saber, insultando al baloncesto Sin darse cuenta, acaba de provocar el partido de su vida O mejor dicho, el primer partido de su vida La escuela está desierta los pocos que se encuentran fuera del gimnasio van de camino a él todo está repleto las reglas están dichas si akagi anota 10 puntos gana si Hanamichi anota un punto gana el primer objetivo de sakuragi es obviamente robar el balón así que su mente calcula lo siguiente mi victoria debe definirse en un instante un halcón Podemos imitar sus movimientos Antes de arrogante, novato Tenemos problemas Todo da como ganadora a una persona Pero el juego continúa Y ahora, todo parece ideal para actuar en un instante Aunque no haría más que empeorar las cosas, ya estaban mal. Akagi, con el paso del tiempo, logra los nueve puntos. Anamichi está perdido según el público. Aunque Stefan fanfarrón solo escucha a una persona. Esa persona desea que ese chico hable. Pare este espectáculo inmediatamente. Aunque Anamichi no lo entiende. El ruido de la grada. No evita que recuerde su primer encuentro con Haruko Y ese deporte que vuelve a querer Ahora con que todo en su contra Confía en él Y el resto también Ellos saben que está a punto de perder Aunque saben por su carisma Que tiene una razón para actuar hasta el último momento Este es un día especial Este es el primer robo de Hanamichi Sakuragi como jugador. Sakuragi no sabe la magnitud de lo que hizo. Todo aquel que dudaba hoy no quiere salir del gimnasio. Los amigos de Sakuragi emprenden en las apuestas y su popularidad aumentó. Si le robó el balón al entrenador y puso a todos a su favor, no es un hombre ordinario. Como bien dijo Kogure, jugador de la reserva del equipo Shuoku, tanto él como Aruko están atónitos por la actitud del novato Sujeto que ella deseaba presentar a su hermano De una mejor forma que esta. Pero así suceden las cosas el Capitán reconoce que el chico tiene talento Acaba de hacer un momento histórico en la preparatoria Pero aún no hay vencedor Y el partido debe continuar Se me olvida Anamichi es bueno pero no tanto Ogure le dice al futbolista americano que está jugando básquetbol y una voz potente grita Dejen lo que juegue, no importa qué método use, yo no le permitiré que inceste ese balón Acá y silencia toda la grada, no solo con sus palabras, sino también con sus acciones Las apuestas descienden para el novato, pues su contrincante es superior, o mejor dicho, es el capitán del equipo Shuoku Ogure recuerda un momento parecido Aquel día que Akagi se presentó a la primera práctica Donde asombró a todos Pues su gran habilidad como jugador Radica en su defensa perfecta Anamichi pierde el fervor Todo lo sucedido parece terminar aquí Su carisma hizo el robo Pero ahora necesita anotar Pero es más que evidente que no será fácil La hazaña fue increíble y todos lo saben, el miedo se está comiendo a Hanamichi Ruko pide que el partido termine, su hermano está humillando a un novato pero un amigo de Sakuragi la corrige El capitán está probando si tiene la mentalidad de ganador que tanto se dice Está buscando una respuesta a aquella pregunta que le hizo a Aruko días antes Tendrá mucha tenacidad Hablando de él, se le está viendo tranquilo. Su mente está en paz, a pesar del ruido que se encuentra alrededor suyo. Es hora de ejecutar. La mayoría cree que lanza el balón a lo tonto, pero no es así. Y esto último no lo afirma cualquier persona. Lo afirma aquel chico experimentado en baloncesto, el cual admite la calidad de Sakuragi. Pues lo ha dejado tonto Todos saben que puede pasar, incluyendo al capitán. En un intento de poner fin a esta jugada, sujeta el balón para evitar la derrota, pero hoy no. Hoy, el novato tiene un compromiso. El tiro ganador. El partido terminó. Tenemos ganador del encuentro inolvidable. Los nervios se despiden y la victoria saluda a Kagi Acaba de encontrar el futuro de Shugoku. Nadie lo puede negar. Aquel chico resultó ser tal como su hermana dijo. Un novato está al final del camino. Gracias al compromiso, hoy es el elegido. Este gimnasio será testigo de algo que solo pasa una vez. Todo gracias a este partido. Gracias al vencedor, Anamichi Sakuragi. El alumno que venció al maestro. Desde República Dominicana para ti, te deseamos lo mejor y nos vemos el sábado que viene. Cuídate.